¿Qué tal, Javier? Ah, muy bien, pues ¿Cómo? aquí estamos, en el encinalejo. La verdad es que hemos pasado un fin de semana estupendo todo el equipo. Vamos a estar aquí de Team Building, todos juntos. Hemos hecho de todo y de nada, como ¿Qué? aquel que dice. <risa> Pero bueno, estamos aquí para hablar un poco de ti. Pues cuéntame. Lo primero, que tú... Lo primero, ¿cómo te llamas? Yo, me llamo Javier Martínez Urbano. ¿Más conocido cómo? Javi. ¿Mm? Stalking. Stalking. Stalking. ¿De qué viene Stalking? Stalking viene pues, de, de la primera serie que hicimos con, con un canal de televisión, con, con Casi Pesca, de Telefónica, y queríamos hacer así un poco, pues, bueno, romper un poco la dinámica, ¿no? la, la dinámica común de lo que estamos acostumbrados de crear contenido en un formato de, de documental de 30 minutos. ¿no? Y empezamos pues, bueno, con, con una serie, con la iniciativa de querer hacer algo diferente, chulo, y, y bueno, le pusimos ese nombre porque. Trataba pues, bueno, una serie de, de llegar a los sitios y, según el terreno, pues, buscarnos un poco la vida acampando y, y lo que dice la palabra, ¿no? el título, acechar, ¿no? resechar, y, y buscarnos un poco las formas de la vida para, para crear un contexto en cuanto a la serie pues, con una dinámica un poco diferente y, y atractiva para el espectador. ¿Qué vino primero, la, la caza o la cámara? ¿Tú qué crees? La verdad, la verdad que no me lo pregunto, la caza de La caza, la, la, la verdad es que a través de mi familia, por la postura de mi padre, me inculcó los valores de, del campo, de la naturaleza, y es donde estaba todo el día. Y empecé desde muy pequeñito con él, desde que tenía pues, ¿no? cinco años, acompañándolo a todos lados. Y yo podía, pues, tenía mis limitaciones, ¿no? lo acompañaba a ciertas cacerías y, y a ciertas modalidades de caza. Y, y bueno, pues con eso... Me inicié y a día de hoy pues, sigo teniendo el mismo disfrute, la misma pasión hacia todo lo que atrae eh, la caza, ¿no? El campo, el, la convivencia, los animales, el estar en contacto directo con, con la naturaleza. Hemos de decir que eh, hemos, han, han traído un juego de un simulador de caza y el que más lo ha usado, sí, sí, Javi, si aquí. La parte de tirar tengo vicio también y si me pones un simulador, como decía ayer, en plan que nos reíamos, ¿no? digo, joder, esto es un puestazo, digo que te pamos te vale el puesto yo no sé lo que te vale digo a lo mejor te cobran por un cerco o una burrada digo pero vamos mato cinco o seis guarros me hago las réplicas y me las cuelgo en el salón Ahora que el juego es la leche es divertidísimo Sí, Estuve como una hora y media jugando, sí, sí. que acabé con un mareo cuando me quité las gafas 3D. Sí, sí. ¿Al ¿Alguna leche le <risa> le algún compañero con una...? Sí, con sí una... le di hasta con la culata Álvaro. Sí, ¿no? sí. Álvaro le di con la culata del, del estrés de... Sí. Es que es tan realista el juego. Estás en una montería que es que escuchas los perros, ves hasta el puesto que tienes en la línea de tu derecha. y Es, es muy divertido el, puesto, el, el juego, la verdad. Eh, ¿Qué a decirte? Eh, tú sigues cazando por tu cuenta sin cámaras ni nada disfrutando sí del campo, sí es verdad ¿no? que al principio eh, cuando tuve ya un poco más de independencia siempre cazaba acompañado de la mano de mi padre cuando tiene un poco más de independencia, y, pues, estaba loco, estaba loco por salir a cazar al campo y, y fíjate que, que estaba todo el día en el campo con, con el trabajo ¿no? que tenía y que, y que bueno, mantengo. Eh, pero la verdad es que conforme va pasando el tiempo, eh, ya te gusta más el hecho de, de disfrutar cada momento, ya no el hecho solo de, de estar en el campo y querer abatir, cazar, cazar, cazar, ese ansia inicial que creo que empezamos todos, eh, uno los viven con más intensidad o con menos intensidad, pero siempre... Eh, tenemos un poco, cuando somos más novatos, ¿no? eh, esa, esas ganas de, de querer disparar, de querer probar, de querer ver, porque esa experiencia que no tienes, pues te hace, eh, bueno, te, te pide eso el cuerpo, ¿no? Y a día de hoy, pues, eh, sí que disfrutas más de eso, o sea, por ejemplo, Cazando con Arco, que es más bonito, no es tanto abate, porque no consigues muchos abates, sino que sí que consigues experiencias y lances que que muchas veces acaban sin una suelta, por ejemplo, de una flecha o con mismamente con un tiro de un rifle, pero te enriquece exactamente igual por haber vivido una, una experiencia, pues como he citado, enriquecedora y que, y que tienes ganas de volver, ¿no? Sobre todo eso, o sea, volverte a casa deseando eh, que llegue el día siguiente para estar en el campo otra vez, sea acompañando a un amigo, sea cazando o sea eh, haciendo cualquier tipo de cosa estando, pues eso, en el, en el campo. ¿Y cuándo fue la primera vez que cogiste una cámara? La primera vez que cogí una cámara, la primera vez que cogí una cámara la cogí con, bueno, todos hemos hecho el pieza, ¿no? Con el móvil y eso, pero cuando de verdad cogí la primera cámara un poco así más en formato de tener que tocar, manual, esos ajustes y empezar a preguntarte, a hacerte esas preguntas, ¿no? Con las sí. que empezamos todos, oye, ¿y esto si mejora un poquito de aquí, si mejoras un poquito de allá cuando te pica el gusanillo? Pues yo creo que fue con 13, 14 años. Eh, con una Nikon de aquel entonces, con una, con una reflex y con ópticas intercambiables, ¿no? que ahora me río de, de mi mentalidad, al principio cuando, cuando la cogí no sabía ni intercambiar una óptica, no sabía ni que para qué servía un diafragma cerrado, un diafragma abierto, y poco a poco, curioseando, eh, pues, eh, me fui dando cuenta que era, que era un poco lo que quería hacer eh, el día de mañana, cuando entrase eh, en la carrera o la formación que quisiese hacer, y, y poder intentar... Eh, ligarlo a lo que más me gustaba, ¿no? El campo y, y la caza. ¿Cuándo fue la primera vez que te la llevaste al, al campo contigo? La primera vez que me la al campo conmigo pues fue eso, o sea, con 13, 14 años, como acompañaba a mi padre siempre de morralero cazando, eh, pues me llevaba la cámara, la sacaba, hacía mis fotitos, y que es verdad que empecé haciendo más fotografía que vídeo, porque en aquel entonces las cámaras, reflex, DSLR, cualquier tipo de cámara con la que estamos trabajando hoy en día, no tenían... Eh, ese rendimiento que tienen ahora las cámaras como puede ser cualquiera del mercado que por un módico precio estás grabando vídeos joder, que, que tiene una calidad bastante notable ¿no? entonces estaba un poquito más ligado la fotografía según fue avanzando el... por la tecnología ¿no? que esto avanza que es que parece vamos, eh, de vértigo sí, sí. Eh, pues fui ya eh, viendo un poco la opción de vídeo y, y haciendo mis primeras chapucillas ¿no? eh, acompañando a mi padre, grabando lances, grabando tomas pero sí que es verdad cuando me metí más de lleno a ello fue cuando recibí la primera propuesta de trabajo, eh, de prácticas, en un canal de televisión que era, que era Iberalia. Y ahí es cuando empezamos a tocar cámaras ya más serias, cámaras, las NG antiguas que iban con las cintas, la mini DV, eh, eran cámaras eh, que yo la, infernales. O sea, infernales porque ibas al campo con ellas y estábamos hablando de cámaras que pesaban mucho. Ibas con los trípodes con los Manfrotto, eh, que pesaba el trípode, mmm, bueno, eran trípodes de plató, que, que no eran para andar por la montaña, pero como sí. estamos acostumbrados ¿no? a patear monte y nos da igual 8.80, pues ahí estábamos con nuestros trípodes y nuestras cámaras, que, que muchas veces teníamos que parar a coger aire porque nos daba algo. y, y bueno eh, Ese fue un poco el progreso, luego ya pasamos a, pues a cámaras más, más finas ¿no? en cuanto a la modalidad que, que ejercemos en el campo nosotros, ¿no? Que es grabar documentales. Y, y ese es un poco el, el progreso en cuanto a esa evolución de fotografía, vídeo, con una cámara al principio antigua con las cintas mini V que teníamos que digitalizar. Ahora, pues estar trabajando con cámaras de. Qué pesa una cámara nuestra ahora mismo. Un, un kilo y medio. Fue un kilo y medio con ópticas ya buenas y con un formato de grabación, un soporte en el cual se almacena una tarjeta SD que ocupa menos y nada y te ahorras el hecho de coger las cintas cuando las llevábamos, que es que las cintas parecían oro. Yeah. Eso las teníamos que llevar en cajitas que no les podía dar la luz, que teníamos que tener muchísimo cuidado porque si no, claro, todo el material eh, se te iba al traste. Ahí no existía una copia en un disco duro o hacer un backup como ahora es, ¿no? La, la regla prioritaria para poder curarnos en salud de que el contenido lo tenemos sí o sí. Era así. ¿Qué le dirías a ese Javi que entró con, de becario ahí Iberalia? ¿Ahora? ¿Qué, qué, ¿Qué le diría? ¿En cuanto a qué? Pues en, eh, a ir por el campo con la cámara, la profesionalidad, todo. Joder, ¿qué le voy a decir? ¿Que es un fenómeno? ¿Eh? <risa> no, hombre, no. No, no le diría... Es una pregunta compleja lo que me estás haciendo, sí, o sea, ¿qué le dirías? O sea, un consejo. Un consejo. Bueno, me lo, digo, me lo digo a mí mismo a día de hoy, o sea, que, que nunca deje de aprender, nunca deje de, de, de intentar aprovechar los momentos y las oportunidades para exprimir a cualquier persona que tenga al lado para enriquecerme yo con sus conocimientos, porque eh, por mucho que puedas llegar a saber o no, siempre hay algo eh, que, que te va a ayudar a mejorar y esa es un poco la filosofía que he llevado, desde que no tenía ni idea, a día de hoy, que bueno considero que, que sé llevar un, un proyecto en cuanto a un documental, grabar... Pero no me considero nunca al 100%, porque si no sería eh, pues, morir, ¿no? O sea, yeah. morir en el sentido de, ah, yo llegaba aquí y, y ya no se puede hacer más. No, o sea aparte de que sé que hay infinitas posibilidades de mejorar, mm. eh, creo que en la cabeza es muy importante estar eh, concienciado de que cada cosa, cada momento, no es... Eh, un día de trabajo más y, y que ya está. No, es un día de trabajo que te ayuda a formarte y a enriquecerte cada vez más para no, el día de mañana ya cuando tenga 70, 80 años decir, jo, he hecho todo lo que quería hacer, sí. me he formado todo lo que he podido y lo que más me ha gustado y, y me quedo contento con mi carrera y la evolución y, y bueno, el progreso, ¿no? ¿Qué, entonces, ¿qué, ¿cuánto tiempo estuviste en Liberalia? En Liberalia, no recuerdo bien, pero en Liberalia estuve creo que dos años y medio y... Y como te he citado, fueron mis primeras prácticas y fui bueno, evolucionando un poco. ¿no? Toqué varias ramas. Eh, uno de los instructores, por así decirlo, ¿no? uno de las personas que, que me ayudó en ese mundo, que me, que me, bueno, que me aconsejó, que me hizo de, de tutor, ¿no? por así decirlo, eh, fue Nacho de la Moneda, que es el actual director del, del canal Iberalia. Y, y bueno, eh, esos dos años y medio pasamos por diferentes etapas La mía fue pues, empezar al principio pues, como empieza todo el mundo, ¿no? o sea, viendo documentales, eh, pues, haciendo toda la parte coñazo. <risa> Un backup cuando digitalizábamos a los discos duros ya en la oficina y poco a poco eso fue evolucionando, afrontando diferentes grabaciones. La primera grabación que hice en mi vida, recuerdo que fue pues, con esa cámara que te citado antes, ¿no? con una, una cámara de soporte de grabación, una mini DV y fue en Sanabria, en Zamora, una espera de jabalí. Claro, yo luego me di cuenta a, a día de hoy pienso que me metí en un fregado. Me metí en un fregado porque si es el primer documental que afrontas, grabar de noche es una de las cosas más complicadas en cuanto a resolución de imagen, que tienes que saber tocar muy bien los parámetros para que te salga una imagen limpia y con la calidad suficiente para poder emitir en un formato televisivo. No estamos hablando de un vídeo en el móvil, ¿no? Yeah. Y me acuerdo verme sentado con, con Juan... El amigo mío de, de Sanabria, que le llamé allí, me dijo, prepara una espera que vamos a hacer un documental, que quiero hacer mi primer documental contigo. Estábamos sentados allí en el árbol y de repente me vi con ese pedazo de cámara en un tristán, allí en un roble, que hacía un vendaval, que se movía eso. Y yo pensaba, digo, se me va a caer el pelo porque se me va a caer la cámara al suelo y, vamos, me cierran las puertas del canal directamente. Y ya luego ese miedito ya dejó de pasar, o sea, se pasó y lo siguiente fue cuando entraron los jabalís al cebadero. Que, que me dice, Juan, ¿estás preparado? Digo, ¿cómo que estoy preparado? Digo, si yo no veo un carajo aquí, digo, ¿cómo voy a estar preparado? Los jabalís, era con arco, estaban a 20 metros comiendo, pero era tan cerrada la noche, tan oscura, que teníamos que encender una linterna, ¿no? Entonces, me acuerdo que encendí la linterna y estaba tan obcecado, tan obsesionado con poner los parámetros de resolución del, del ISO, de la obturación y demás allá, ...que me olvidé de encuadrar al animal... ...o sea, el animal salió... ...bueno, pues le corté la cabeza con el... ...con el plano, o sea... solo se le veía de cabeza para atrás el cuerpo... ...pero bueno, se pudo grabar... ...y esa fue mi, mi, mi primera experiencia, ¿no? ...en, en tema de, de documental... ...y luego, bueno, el transcurso de lo... lo que comentábamos en el canal... ...fue eso, eh, grabando, haciendo documentales... ...ya llegó el punto en el cual... ...me, me encargaba un poco de dirigir las parrillas... ...en emisión, eh, todos los huecos esos... Eh, para poder que, hacer que, que sea dinámico para el espectador ver un canal de televisión, ¿no? Sí. O sea, rellenar, cuando tienes un documental de 32 minutos, el siguiente tiene que tener 27 y tienes que ver dentro del archivo de todas las productoras con las que trabaja el canal cuál es el más acorde para ponerlo ahí, que los tiempos cuadren, luego meter las pestañas de publicidad y esa era, bueno, pues una de las funciones también que hacía, eh, bueno, aparte muchas otras con, pues bueno, con clientes, mucho viaje internacional... Y esa fue un poco mi trayectoria en, en el canal y después de eso, eh, bueno, hubo una negociación ahí en el canal, una serie de propuestas, pero, bueno, di las gracias por ello, pero quise darme la oportunidad de buscarme la vida solo, era joven en ese sentido y digo, oye, es el momento de arriesgar y probar hacerlo por, por mi cuenta y a ver qué tal, entonces empecé, eh, me acuerdo que... Tenía ahorrado pues, lo que tenía ahorrado de haber trabajado y eso, ¿no? Eh, mi primer equipo, pues bueno, mi primer sobremesa, la primera cámara eh, así en condiciones para grabar y, y me acuerdo que cuando desembolsé toda esa cantidad eh, de dinero dije, digo, tengo que hacer lo que sea al menos por recuperar esto, ¿no? Entonces ahí sí que me metí muy de lleno, eh, no paraba, empecé con muchísimo viaje internacional, eh, tocando Asia, África, y, y la verdad que la evolución fue bastante buena, fui poco a poco conociendo gente, porque en este mundo conoces gente, siempre lo digo, conoces gente o tus peores enemigos o, o, o tus mejores amistades, ¿no? o sea, no hay término opuesto, la verdad, y hice muy buenos amigos que a día de hoy siguen siendo muchos clientes, y fui pues haciendo mis, mis pinitos, creando contenido para diferentes canales, eh, Cerré con, con Caz Pesca, que estaba Juan de en esa época y, y bueno, pues empecé poco a poco en Casi Pesca, que eran muy duros conmigo al principio, eran la verdad que, que, que muy estrictos, llegaba con un documental que me había costado producirlo a lo mejor 10 días. Y llegaba encantado, o sea, y se lo enseñaba y me decían, bueno, puede estar mejor, porque esto de aquí no más allá, claro, yo internamente me, me entraba entraban los mil demonios, digo, pero ¿cómo que puede estar mejor? Digo, he estado diez días grabando, muriéndome de frío, en plan, perdiendo dinero, porque a este documental le he perdido dinero, digo, pero simplemente quiero que me deis la aprobación para hacerme sentir bien a nivel profesional y que reconozcáis mi trabajo, ¿no? Bien. Y bueno, pues ya con el paso del tiempo la verdad es que ese trato con el canal es, es muy bueno, hacemos mm, mucho contenido y hemos hecho muchísimas producciones tanto de series como documentales y ahí es cuando pues, empecé a despegar un poco y, y la afluencia de clientes y de grabaciones y de proyectos era cada vez mayor y ahí es cuando pude... Eh, por primera vez ¿no? decidir un poco qué proyectos afrontaba y qué otros no. Antes yeah. cogía todos los proyectos. Eh, en esa época ya bueno, pues tenía que ser un poco más selectivo porque al fin y al cabo no podía, no podía dividirme en dos y estar en todos lados a la vez. ¿no? Entonces esa, ese acontecimiento fue lo que marcó un poco la diferencia y la mejora de calidad en cuanto a saber qué es lo que quería, las localizaciones donde quería grabar y sobre todo los documentales que quería realizar para poder eh, llegar al canal y que de verdad me dijesen eso en plan oye eh, esto es increíble justo cuando llego a ese punto pues ya empezó a mejorar absolutamente todo obviamente la motivación personal en el ámbito profesional era era brutal estaba en despegue y no y no había nada que me frenase no digo yo quiero seguir seguir seguir y bueno esa fue un poco la evolución y ...y la verdad que, que, que muy contento hasta, hasta ese punto. ¿Qué crees que se diferencian los documentales que haces hoy en día... ...de los que se hacían cuando empezaste en este mundillo? Los, los de, la, de a la antigua. ¿Qué que se diferencian los documentales que, caza. que produzco... comparado ...con, con, los, los, de hace... a, con los antiguos de, que se hacían normalmente en el mundo de la caza? Cambia, pues, o sea, cambia mucho. O sea, sí. Hay muchas productoras en el, a nivel nacional... ...que se dedican a la creación de contenidos de caza... Y, y bueno, cada una tiene su estilo, no yo por ejemplo sí que noto mucho la diferencia al principio que eran documentales con la voz en ¿no? off, sí. que se la mandaba a su locutor y era pues el típico documental no y que estamos acostumbrados todos eh, de, bueno pues, eh, yo qué sé, me invento el nombre de Pepito, está con un calibre 2,70 un visor de 3 a 12 por 56 y va a realizar su primer rececho al corzo, era como todo muy monótono ...y al fin y al cabo yo considero que eso acababa cansando... Sí. ...a día de hoy la diferencia pues es, es notable... ...porque por ejemplo yo en ese caso busco el romper esa dinámica... ...y el crear eh, esa, o sea, esa transmisión en primera persona al espectador... ...que no es en primera persona pero, pero que, que esté sentado viendo la televisión... ...y que se sienta parte de la sí, producción sí. ¿no? Eh, evitando esas locuciones... ...sino que sea el propio protagonista el que haga esas locuciones, pero sin forzarlas. Eso va saliendo solo, le entrevistas, le preguntas en el campo, y hay entrevistas que no valen que las desechas, pero hay otras entrevistas que justamente te dan lo que, quieren, que, lo que quieres para, para realizar esa pospu, ese documental final, y conseguir, uh -huh. y conseguir ese, ese contenido. ¿Qué más eh, la que más te ha gustado grabar hasta, ahora, hasta el momento? La cacería que más me ha gustado grabar hasta el momento. Bueno, mi primer viaje a África eh, fue bueno, una experiencia eh, brutal a la hora de producción documental, pero así como experiencia, recuerdo con, con Álvaro Mazón uno de los viajes de montaña que, que hizo, lo quiso hacer conmigo grabando, es un, un hombre que es muy cazador, le encanta la montaña, es un apasionado y nos fuimos a, a Turquía, nos fuimos a Turquía y nos pilló justamente un día nevado, y, y la luz es que era perfecta, o sea era perfecta, era típico día nublado, pero que incidían los rayos del sol, era todo muy uniforme, muy homogéneo, y era una maravilla, da igual el plano y la toma que hiciese, que es, que, o sea, es que era perfecta. Y eso sí que lo recuerdo con, con bastante cariño, eh, ese, ese, ese documental, porque la verdad es que hicimos una producción muy, muy, muy bonita, y que, que a día de hoy la sigo recordando y se me pone una sonrisa en la cara, porque fue hace mucho tiempo, y, y la verdad que fue muy, muy satisfactoria estas cacerías que, hace, que hacemos así a nivel internacional que son más duras para el cazador o para el cámara Pff, a nivel internacional y a nivel nacional o sea ya no te digo a nivel internacional una cacería a nivel internacional Asia Kirguistán el, el Marco Polo el, el Ibex bueno como si es me da igual como si es el Ibex de Turquía que supuestamente no es tan duro te puedes pegar la mayor paliza en cualquier sitio pero sí que la verdad que la postura del cámara es muy eh, pero que muy sufrida, o sea Es muy sufrida porque o sea, te ves obligado a no entorpecer el, el tráfico ¿no? de los que van delante de ti andando, el cazador, los guías, porque al fin y al cabo tú tienes que pasar completamente desapercibido para que de verdad, que eso no te beneficie luego a ti, te salga el documental bien y natural, porque sí. no es lo mismo ir entorpeciendo a un cazador y a un guía que estén todo el rato esperando a ti y tal, no vas a grabar nada. No vas a grabar nada que no sea real. Tienes sí. que hacer Hollywood, tienes que hacer falseos y eso no queda bien en un documental. Entonces, es mucho más sufrido. O sea, cuando nos echamos la, la mochila a las espaldas y que si llevamos el dron, las baterías, el trípode, que en esas cacerías tienes que llevar un trípode precisamente, que no sea tampoco muy ligerito porque son zonas que son zonas abiertas, cuotas sí. alpinas, y, que, y que, te, que se te vuela el trípode. Si no, necesitas peso ¿no? para ganar estabilidad. Entonces, con todas las cosas que llevas y que siempre tienes que estar sacándole ventaja al cazador para poder grabarle en sus mejores tomas y sus mejores planos, eh, pues te, tienes que tener una condición física mejor al menos que el, el que el cazador con el que vas. A veces lo pienso de que cuando está, grabamos toda la cacería y cuando descansan, también hay que grabarlo de cómo descansan. Al final tú no descansas. Sí, es... al fin y al cabo o sea, tú te has grabado hasta la comida. Sí. O sea, estás a lo mejor que te has pegado una paliza eh, aquí a nivel nacional, da igual en BZIT a los IBEX, a los machos monteses y, y cuando están todos ahí comiendo dices, me cago en la marca, ahora tengo que grabar, ¿cómo comen? Bueno, sí. pues es, es como todo, ¿no? En todas las profesiones y todos los trabajos hay partes que nos gustan más o menos. Una de las que nos gusta menos, pues es esa parte o, esa, la, o la parte que cuando llegas reventado al hotel, cenas, se van todos a dormir y te tienes que quedar tú una hora y media, dos horas cargando baterías, limpiando sensores, eh, revisando ópticas, haciendo el backup de archivos pues bueno, al fin y al cabo tiene su parte, bueno, o sea, es muy bonita la, la vocación de sí. ser cámara y hacer nuestro trabajo, pero también tiene su parte, bueno, pues de, de decir, te voy a apretar un poquito las tuercas a ver hasta dónde llegas, y ahí es cuando tienes que pensar, pararte a pensar y decir, es que esto es lo mío y, y me encanta lo que hago y me da igual tener que estar dos horas sin dormir, <risa> y, pero, pero quiero seguir haciendo esto porque me encanta. ¿Alguna anécdota así graciosa de tus aventuras? ¿Anécdotas? Una anécdota muy graciosa, fue con un, con un amigo y cliente, no voy a decir nombre, pero fue muy graciosa, fue en, era la quinta o sexta vez que yo iba a África a grabar y estábamos grabando pues típicos safari de antílopes eh, y bueno, íbamos en, el, en la típica pick-up ¿no? de, de África que, que tiene los asientos detrás en el cajón y el cliente iba de copiloto metido dentro y iba el profesional conduciendo oh. y nosotros íbamos con... Con, con dos, los dos trackers que llevábamos, ¿no? Se llamaban Steven y el otro, no me acuerdo exactamente cómo se llamaban, pero bueno, estaban ahí sentados en, la, en el cajón y con nosotros, estábamos los cuatro. Y de repente África, es que es imprevisible, o sea, de repente se empiezan a poner las nubes, se empiezan a poner las nubes, estábamos a dos horas del campamento por caminos de tierra. Empezó a caer el diluvio universal, pero el diluvio universal, yo dando golpes al techo, en plan, para, para, no me escuchaba el el profesional, porque estaba granizando yeah. y perdón, granizaba, llovía, yo no sabía lo que pasaba, no, no se veía, al que tenía medio metro al lado, no se le veía de la que estaba cayendo, y ya nos escuchan, meto la cámara dentro y me dicen, no podemos hacer otra cosa y nos dijo tal cual, no se me olvidará en plan de, joderos un poquito que nada llegamos, claro, nos quedamos mirando yo, el cliente y yo, en plan, ¿cómo que nada llegamos? Y si queda una hora y media, dos bueno, y dijimos, bueno, pues, sálvese quien pueda, ¿no? nos antiguamos, nos hicimos allí la bola yo metí la cámara y todo dentro y me quedé fuera con el, con el cliente con los dos trackers y de repente se empieza a agobiar el cliente. Javi, Javi, Javi, Javi. Y claro, Javi, Javi, Javi, javi" digo, no, digo, tiene que estar muerto de frío. Javi, ayúdame, ayúdame. Claro, llegó un momento en el cual el cajón de la, de la pickup no no, no, no no corría el agua, no caía el agua y había pues yo que sé, como dos palmos y medio de agua dentro del cajón. Y de repente miro para abajo y veo toda la bañera llena de billetes. Ya de billetes de 50, de 100, de 20, me quedo así mirando y digo, a ver, estamos en África, estamos en un mundo en el cual, en un mundo, perdón, estamos en un sitio donde existe el dólar exclusivamente, digo, ay, esto de dónde ha salido. Digo, ¿está dónde ha salido? ¿Dónde ha salido? Y me quedo mirando a este cliente y me dice, que son míos, cojones. Y me quedo mirando y le digo, bueno, no pasa nada. Me dice, ¿cómo que no pasa nada? Dice que los dos trackers, dice, se están tirando por los billetería nada no mejor a ver jodas, tal, mira así para atrás y así a la remanguiñe, Cogían un billetito, otro billetito, claro, la bañera llena, yeah. flotando llena de billetes, Ostres. y si ves a bueno, al cliente ya a mí buceando, literalmente, o sea, de rodillas cogiendo billetes en la bañera, tal, metiéndonos en los bolsillos, bueno, parecía que habían tirado una bolsa de caramelos en la puerta de un colegio, sí. o sea, allí no faltaba nadie por agacharse para coger billetes, y, y nada, cogimos todos y tal. Los trackers sí, verdad es que hay que decir que nos estaban ayudando a coger esos, esos billetes para no perderlos. Y no se me olvidara la escena, en plan yo secando la cámara porque dormía en la habitación con el hombre, ¿no? Y... No se me la escena, yo secando la cámara, súper agobiado. Claro, cada, uno con, cada loco con su tema, ¿no? Él estaba en su cama y no se me olvidará una cama... Bueno, parecíamos narcotraficantes. Una cama forrada de billetes y le ves al hombre en calzoncillos, con un secador, secando toda la cama con los billetes allí. Pues te puedes imaginar el cachondeo y, y la risa, ¿no? Y a día de hoy, han pasado, ha pasado ya de eso seis, siete años, lo recordamos y, pues, y nos descojonamos. Es decir, Madre mía la que pudimos liar, porque la verdad es que, que no llevaba 50 eurillos. No. ¿Tu, ¿Cuál es tu cacería soñada primero como cámara, para grabarla, y luego como cazador? Y si es la misma, pues... Hmm. O sea, mi cacería soñada como cazador eh, sería de la mano, con mi padre, que yo creo que a día de hoy ya no puedo hacerlo, que sería cazar el Marco Polo a poder acompañarle y sin duda alguna sería la producción, la producción soñada. ¿no? O sea, al fin y al cabo, las producciones, nosotros le ponemos más ganas o menos ganas no en función también un poco, bueno, pues al presupuesto que esté pactado, no sí. los niveles de calidad que se exijan, pero también por un tema de vocación. Hay muchas veces que tú vas a hablar una cosa que te gusta y otra que no. No le pones el mismo empeño. no Tienes que poner eso a nivel profesional, pero a nivel sí. personal no te llena igual. no Pues sin duda alguna una producción que me llenaría... Y que daría el 100% sería esa producción, cazando a mi padre, eh, cazando un Marco Polo. Y más que un documental, yo intentaría hacer pues, una, una producción más ligada al cine. ¿no? O sea, una película bonita de 40 minutos, una hora, englobando toda la historia de ese cazador que es mi padre, toda la evolución y, y cómo ha llegado a cazar ese Marco Polo, porque precisamente es el animal que ha querido abatir siempre de pequeño y que, bueno, pues, que, el, que el hombre, yo creo que a día de hoy ya no va a poder eh, porque la edad no pasa en balde y, y hay que estar muy bien preparado físicamente para, para subir a esos lares y, y hacerte con un Marco Polo. No es ninguna tontería y hay que tener la cabeza muy amolada y saber cuándo puedes ir y cuándo no. Así que bueno, la tendré que hacer yo. Tendré que cazarlo yo en nombre de mi padre para llevarme el recuerdo y obviamente producirlo pues, con un gran equipo de productores y cámaras que bueno, seguramente eh, uno de ellos pueda ser tú. Ojalá, ojalá te podamos grabar eso. Sí. Sería, sería muy bonito. La verdad que sí. Bueno, y llegamos hasta la etapa actual, ahora que has entrado en Young World Hunters. Mm, ahora actualmente, pues, ¿cuánto llevo en Jaguar? ¿Dos meses? ¿Dos meses y medio? Tal ¿cuál? Desde septiembre. Dos meses, dos meses y medio. Ya Ignacio y Gonzalo eh, los conocí pues, hace ya, no me acuerdo exactamente, seis, siete años. ¿Por ¿por los dónde? conocí, Los pues, conocí a la de Madrid. Yo conocí primero a Gonzalo. No, a Gonzalo o a Ignacio, no sé, a Ignacio. Conocí a Ignacio primero y, y nos sentamos en, en, un, en un restaurante en Arabaca que se llama Copa de Balón. Yo no le conocía de nada. Contactamos por redes, oye, podemos hablar, tal, vamos allá, que te quiero conocer. Yo, oye, pues claro que sí, ¿no? no hay que estar abierto a nada y menos a conocer, a conocer gente. Y nos sentamos allí... Y empezó a comentarme, ¿no? Un poco, joder, que tenemos una Canon X a, a 22, a, a 25, ya no me acuerdo, una Canon de estas compactas de vídeo. La, la, la he conocido. La típica que son las películas cuando sí. vemos a los, joder, los aficionados en sí. plan con una típica de zoom. Pues esa, y yo me quedé mirándole y le dije, digo, ¿de verdad estás hablando con eso? <risa> ¿Ah, sí? ¿Por qué tal o más allá? Me reí. Y él, claro, de primeras el tío se me quedó mirando Ignacio y me dice, ¿por qué te ríes? Y yo, joder, Dukai. Digo, estamos en el siglo 2021 XX, ¿sabes? O sea, o sea, no sé. Y, y bueno, pues fue esa la quedada con él, en plan de que estaban empezando a hacer documentales, me enseñaron un, un documental que hicieron, y me dijo, joder, te tengo que presentar a Gonzalo. Entonces, a los pocos días me presentó a Gonzalo, hice piña con ellos, y la primera relación que yo tuve con ellos no fue profesional. O sea, nunca hemos tenido una relación profesional hasta hace pues, un año o por ahí, ¿no? Eh, era más de amistad, de, bueno, obviamente, me pidieron consejo en ciertos aspectos, que yo llevaba un poco más de, de experiencia en el sector, y bueno, pues fui diciéndoles un poco la dinámica, cómo, cómo, cómo hacía los proyectos, cómo nos hacía. La verdad es que les, les confié demasiado, porque en este mundo tampoco puedes dar tus bases, ¿no? tus trucos. ¿no? Claro. Esto, como el mejor cocinero del mundo no te va a decir cuál es su receta y cuál es su ingrediente principal. Bueno, pues en ese caso me, me cayeron en gracia, me cayeron bien, les vi gente llana y, y transparente y dije, oye, ¿por qué no? Y es cuando empezamos a, a mezclar conceptos, a ofrecerles... Pues, curiosidades que yo tenía en cuanto al mundo visual y cosas que hacía y pues fue eso un poco eh, la relación que íbamos manteniendo, eh, también pues con muchos planes, ¿no? O sea, ahí donde los ves a Ignacio y a Gonzalo hemos compartido planes de todo tipo y cuando te digo de todo tipo te puedes imaginar de todo tipo. Hemos estado mano a mano eh, tomando una copa en una terraza tan tranquilamente a estar cazando, a estar, bueno, los tres tirados en, en, en el río eh, bañándonos y haciendo pues pues el becerro, ¿no? Porque es la coña que tenemos siempre, que somos al fin y al cabo unos becerros porque como estamos todo el día en el campo <risa> sí. y estamos todo el día a salvajados, como hemos estado este fin de semana, que hemos estado durmiendo en tienda de campaña, nos da igual 8,80, pues eso. Y esa fue un poco la relación inicial y, y he acabado pues aquí en John Wild eh, hace un año, año y medio empezamos a hablar, eh, empezaron a comentarme que, joder, ¿por qué no formaba parte del equipo? Que... Que, joder, que nos habían conocido, nos conocimos hace tiempo y que empezamos un poco a. Pues a, a mezclar conceptos, a, a hacer cosas juntos y que querían contar conmigo, porque en su día. palabras textuales es lo que me dijeron ellos. ¿eh? Eh, eh, me dijeron, joder, en, en su día nos ayudaste mucho, eh, nos eh, indicaste un poco el camino, Del ¿no? tema audiovisual. Y, y joder, te tenemos como una persona referente y, y bueno, pues un tutor al principio y nos gustaría contar contigo. ...para encargarte un poco del tema del, del departamento audiovisual, ¿no? De John well Hunters. Entonces fueron pues, un añito y medio de que yo estaba un poco reticente... ...porque a me costado mucho llegar hasta donde he llegado por cuenta propia... Y, ...y estaba que sí, que no, que sí, que no... ...y ya después de sentarnos varias veces en ese mismo restaurante... donde nos conocimos hace siete años, por primera vez... ...pues bueno, llegó el día en el cual tuvimos que, que levantar la copa y brindar por ello... Eh, porque se hacía ¿no? oficial, que, que, me unía, que me unía al, el, al equipo. ¿Qué, ¿Cómo es un día a día en tu vida ahora, año World ¿Cómo es un día a día? La verdad es que... ¿Ha cambiado algo con respecto a tu día a día? Sí, cambian cambia muchas cosas. Yo ¿no? al fin y al cabo estaba... Yo me lo guisaba, yo me lo comía todo solo. Eh, obviamente hago muchas de las cosas que hacía antes pero ahora sí que es verdad que estamos metidos eh, en una dinámica que hay más gente, ¿no? O sea, tú por ejemplo, eh, Rafa, eh, bueno, somos al fin y al cabo, bueno, Ignacio también graba, Gonzalo, ¿no? Eh, somos, bueno, comprendemos un equipo de visual que, que hay que organizarlo, que hay que dirigir las producciones, hay que estar en continuo eh, diálogo con uno y con otro para ver que toda la rueda y todo el engranaje va bien, porque no es lo mismo efectivamente que bien. ir por tu cuenta y, y, y ya está. La verdad que la dinámica es, es muy buena. Tú, eh, no es por tirarte flores, pero como cámara es muy bueno y como editor tienes un gusto que es, eh, que, es, que, es, que, es que te sale innato y eso se lleva en la sangre. Y, no, y por mucho que, que intentes eh, mejorarlo, mejorarlo vas a mejorar, pero no vas a llegar a ese nivel y ese tacto que tienes tú a la hora de postproducir. Uh -huh. eh, porque la verdad que tocas imágenes y haces eh, determinados... Eh, ...vídeos y determinadas producciones... ...que ponen los pelos de punta... ...y transmiten lo que tienen que transmitir... No, ...que no, eso es... ...lo mismo digo de ti hombre... ...eso es una cosa importantísima... ...y sí. eso se nota muchísimo... ...muchísimo... ...y bueno Rafa también... ...o sea es... ...muy buen cámara... Eh, ...como editor es exquisito... ...o sea la delicadeza y... ...la... ...como lo hace todo de pulcro... Sí. ...o sea la verdad es que chapó... ...y bueno Ignacio y Ducai... ...tienen bastante mérito... ...tienen bastante mérito... ...porque al fin y al cabo Ignacio Ducai... ...no no han estudiado eso, no, no, no se han formado y, y oye, nos das una cámara, entienden a nivel técnico perfectamente dentro del ámbito de lo que nos movemos en el tema de los documentales y, oye, graban bien y, y producen, o sea, editan los documentales bastante bien, o sea, no se les puede pedir más porque también eh, están más ligados a otras ramas, ¿no?, que es como las partes que llevan dentro de la empresa, como sí. CEOs. Lo bueno de ser cazador también es eso, que sabes un poco qué va a gustar de un documental al, al espectador, porque ellos mismos ven caza, consumen caza y lo saben perfecto efectivamente, o sea, el ser cazador es una postura que yo le considero casi indispensable que si, si no es cazador lo vas a ir cogiendo con el tiempo, pero sí que, ¿verdad? que es un arma de doble filo y te aventaja muchísimo a la sí. hora de grabar en cuanto a rapidez, saber qué escena grabar, es pues, como si me dices grábame, yo qué sé, a una carrera de MotoGP, sí, pues te la grabo pero me llega un tío que lleva trabajando 15 años en el sector, que lleva desde los 6 años subido en una moto eh, dando vueltas, dando trombos por ahí, y me dice, sí, bien, grabas sí. muy bien, pero macho, no has cogido la curva como hay que cogerla, no la has metido el plano por este lado, no has grabado a eso haciendo tal, eso ayuda mucho. Entorpece mucho no encontrar rápido al animal sí. cuando estás grabando con el sí, sí. eh, tele objetivo, saber un poco la las carencias de los animales, todo eso, Cuanto más ayudes al cazador, mejor. Sí, y es otra cosa muy importante también, o sea, es que yo me he visto en muchas situaciones, tú al fin y al cabo estás grabando, estás trabajando, pero tú siempre estás en situaciones que la gente normalmente, a no ser que sean más convenios de publicidad o cosas más específicas, estás trabajando con gente que va con, a, de ocio. Sí. Son gente que va de ocio y, y tienes que estar, oye, pues en una dinámica, y tienes que entender un poco, tienes que hacerse agradable. Y mucho, aunque parezca mentira, la gente... ...a la hora de decidir con qué cámara va, con qué productora no va... ...prima, obviamente la calidad y ese contenido final... ...si sí se va a reflejar en un proyecto bueno... ...pero también en plan con qué persona va, si sabe desenvolverse... ...si tiene ese fondo físico como os hablaba antes... ...si sabe cazar, si entiende... ...y eso hace mucho y, y marca bastante la diferencia... ¿no? ...de tener un equipo bueno a tener un equipo malo... ...y a día de hoy pues en la empresa pues... Eh, ...unos entienden más, unos entienden menos de caza pero creo que todos estamos en ese marco, ¿no? de que entendemos y que sabemos manejarnos en una situación sí. de caza y que se lo vamos a hacer agradable encima al, al cliente. Eso es agradable y, sobre todo, que la historia no es que Paquito caza picho, es Paquito va a una cacería, eh, va a intentar cazar su Marco Polo soñado, vale, primer día a lo mejor lo falla, pues todo eso enseñarlo también, porque al final es la historia lo que te quieres contar, no... Esa caza del Marco Polo, que seguramente antes se, se, se hiciera de esa manera, o en países que conozco eh, se hace de esa manera, que no se enseñan fallos. Hmm. Hay, hay que saber enseñar esos fallos y que el tío esté, el cazador, esté de acuerdo con eso y con, eh, conforme y que, que... Sí, que no sacarle un defecto de has fallado, no, hacer Exacto. que ese defecto sea bueno en esa producción. Y que él es el protagonista, ¿no? el siguiente sí. diga: Joder, es que me gusta esta parte, que es una parte que nos frustra mucho, a ¿no? Los cazadores, y decir: Joder, ¿cómo me he comido ese bicho? Pues a lo mejor rememorarlo no te hace tanta gracia, ¿no? Pero cuando lo ves en un documental, pues, por ejemplo, estamos hablando del Marco Polo, ¿no? Ese sufrimiento, que ya te digo que no te ha costado media hora tirar ese Marco Polo, y ver cómo lo has fallado, pues es un recuerdo incluso más bonito que la parte de haberlo, eh, del hecho del, por ejemplo, el segundo lance que lo caza, ¿no? Porque. Tendemos a olvidar esos fallos sí. y luego en el paso del tiempo, cuando imagínate cinco años vista después, cuando ves ese documental de nuevo, te acuerdas perfectamente de cómo cazaste el, segun, el segundo lance, cómo mataste el bicho, pero te, te aseguro que no te, no te acuerdas tanto cómo fallaste el primero, ¿no? Es muy, una parte bonita y que refleja, bueno, pues lo que es la caza en sí, o sea, nadie ha salido tirando en plan perfecto Bien. y el mejor tirador del mundo, ya te digo yo, que se equivoque, falla algún bicho. Exacto, eso, eso lo tienen que saber los cazadores y ahí tienes que comunicárselo tú todo el rato, mm. de tranquilo, o sea, porque normalmente se ponen más nerviosos cuando le están grabando, mm. eso 100%. Mm. Pues hay que saber decirle, tranquilo, no pasa nada, el siguiente lo conseguirás. Yo estoy aquí para grabarlo, tú tranquilo, porque me pasó el otro el fin de semana del cliente viendo abajo porque no cazaba a su Rebeco. Mm. Yo tranquilo, tranquilo, no pasa nada, eh, motivándole. Y al final la cara de felicidad fue, eh, vale no. la pena. No hay nada como una cacería sufrida, sí ni más ni menos. Y contra más jodidas, y perdón por la, la palabra, se te pongan las cosas, mm. más satisfactorio es la recompensa final, es así. Para terminar, ¿cuál es tu siguiente aventura? Mi siguiente aventura, pues tenemos bueno alguna cosilla aquí a nivel nacional. Son producciones pequeñitas de dos días. Tenemos ahora dentro de tres días un muflón en, en Guadalajara. Tenemos que hacer bueno, un, un proyecto con una finca ahora, después de eso. Y el día, así como viaje internacional más cercano, estamos, no sé qué día estamos. Estamos en noviembre, finales de noviembre. Ahora, el, el, el 15 de, de diciembre, nos vamos a Turquía, a las batidas de. que tan enfermo nos ponen a los españoles, ¿no? Con los <risa> grandes jabalíes turcos. Pues nos vamos allí a las batidas con Arturo Donís y con Álvaro Donís. A, bueno, pues a, a grabar 6-7 días de batidas con todo nevado y esperemos que al menos los protagonistas principales, que son los jabalís, den la cara sí. y que podamos grabar un, un reportaje bonito. Hemos estado bastantes veces ya en Turquía, tú no sé cuántas veces has estado, hasta una? Una, una. Dos, dos, dos veces. Bueno, esta no sé, será mi sexta, mi set, séptima vez y la verdad es que es un sitio que me gusta, es el Mediterráneo al fin y al cabo, se come pescadito, todo fenomenal, pero yo creo que esta vez no nos va a tocar comer también porque vamos al centro, centro, y nos vamos a hinchar a pepinillo, tomate y cordero, que es lo que se come allí. Y mucho té, mucho té. Sale además de verdad. Bueno, el té se agradece con el fresquito sí, que hace sí. allí. Pero acabas del de pepinillo calentita. y del cordero en forma de hamburguesa, filete, que luego te más añades, pero bueno, pues sí queda de sí el cordero, ¿sabes? Es lo que mola de los viajes también, eh. sí. conocer a las culturas locales, la comida local. Yo sobre todo lo que más me gusta es comer en los viajes. No me lo digas, ¿en serio? ¿Que te, sí, no, no, no te gusta comer? No, ¿te gusta comer hasta un viaje nada. de una hora y media? <ríe> me cago en la mar. Te sale, me sale mejor comprarte un traje <ríe> a ti. Nada, pero bueno, eh, yo encantado de, así para finalizar, de encantado de tenerte en la empresa con nosotros, que juntos son, todos son más fuertes, eso lo sé yo siempre. Y nada, espero eh, tener muchas aventuras a tu lado. Tendremos muchas aventuras y efectivamente la unión hace la fuerza y el placer es, es mío de tener de verdad, o sea, gente trabajando en el equipo con ambición y sobre todo con ganas de mejorar y, y de luchar por el objetivo final que es llevar todo a un producto que el cliente al fin y al cabo nos diga, oye, esto está de cine y nunca se puede decir mejor, vamos, esto no es un documental, esto ya es cine, esto es una maravilla. Pues eso es lo que tenemos que conseguir, seguir dando el do de pecho y, y conseguir esos estándares de calidad y, y conseguir que de verdad se refleje el trabajo y, y luego cómo lo curramos y cómo lo hacemos. Muchas gracias, Javi. A ti, Luis. Encantado. El más. placer es mío.